la respuesta varía dependiendo del nivel sí que es cierto que yo soy partidario de, de las tareas en casa en los primeros niveles en, en la secundaria obligatoria en general tampoco excesivamente pero creo que me parece un complemento ¿no? de lo que se hace por la mañana en el aula con eso no quiero decir que haya que cargar de deberes a los alumnos pero algo para reforzar lo que se ha visto por la mañana sí me parece Así que me parece importante porque en muchos casos si no, se, si no se plantean este tipo de actividades para casa, el alumno llega a casa y no hace absolutamente nada. Porque el estudiar diariamente les cuesta mucho. Y sin embargo me parece que con, la, con los deberes, pues como es que es algo ahí que lo tienen ellos y lo hacen.